vamos, lentamente, que se escuche nuestras voces, ya entramos. Buenas tardes, amigos y amigas de La Hora de Hurlingham. Estamos acá con el querido Pablo Ambrosetti. Ahí lo ven en el cartelito, la historia necesaria. Ese Pablo. soy yo. Ese, ese es el Justito. Sí. La entrega número 16 sí. en nuestra segunda temporada. Y recién le decía, a modo de agradecimiento que estaba viendo una, una película brasileña eh, en determinado momento lugar y bueno, que recordaba... Este, nuestro último encuentro al, al aire. Nuestro último encuentro al aire y de la importancia del conocimiento de la historia, en este caso de nuestros hermanos brasileños, porque hay una parte de la historia que yo desconocía y hasta desconocía la realidad geográfica. geográfica del Zertau, el decir, del El ahí la película se daba ahí en el noreste... Brasileño, sí que te agradezco no, por el otro bueno, día. Bueno, eh, eh, cerrando el, el, el vínculo con el encuentro anterior, sí. creo que todos respiramos un poquito más aliviado oh, <risa> después del sí. domingo 30. Sí, sí, sí eh, totalmente. No abundan las buenas noticias en la región en los últimos años. Eh, y Es una buena noticia lo que ha pasado en Brasil no solamente por el triunfo más o menos ajustado, pero triunfo así al fin del de, de, de hermano, de del compañero Lula, sino por sobre todas las cosas eh, el hecho objetivo de que un personaje nefasto, con matices directamente fascistas, orillando el mesianismo religioso como Jair Mol Bolsonaro, termine eh, eh, su mandato que tanto daño le ha hecho a los hermanos y hermanas brasileñas. Y bueno, y entendiendo que esto que pasó, que es una muy buena noticia y es importante, no significa el fin de nada, no. sino el comienzo de nuevos desafíos, donde evidentemente el PT y ahora todas las fuerzas aliadas tendrán que hacer algo que parece muy fácil decirlo y muy difícil de hacer, un buen gobierno. Mm. Y al mismo tiempo de una señal de alerta para la región donde eh, nosotros venimos desde nuestro humilde espacio insistiendo en esto, sobre la emergencia, la permanencia y lo, y lo que ya a esta altura es peor, la solidificación en la región ...de fuerzas políticas abiertamente reaccionarias... ...abiertamente machistas, homofóbicas, racistas, macartistas... ...que tienen el apoyo de una parte de la población. Entonces digo, son señales de esperanza por un lado... ...y de alerta por el otro... ...que creo que todos y todas debemos eh, prestarle mucha, mucha atención... ...porque nosotros estamos terminando un año difícil como argentinos acá me refiero y entraremos en breve en un año definitorio En un año definitorio la historia para mí eh, le decía a él y les comento a ustedes nunca más que ahora ha tenido tanta importancia porque cuando hablamos de las cosas que cómo las va a tener perdón las cosas que tiene que encargar encarar Lula le habla de ahora en más Lula y todo el colectivo que mm. lo que lo acompaña, eh, yo creo que es, es probable que, que salgan adelante porque ya en la previa del trabajo, que sabían que les iba a costar, que no les iba a ser fácil, un poco por lo que él contó sobre la historia de Brasil, mm. también siempre ha habido una puja ahí, cabeza a cabeza, ¿no? Sí, sí. Este pero la historia de las cosas en, eh, que no tiene que repetir el PT, el PT las conoce perfectamente bien porque fueron hasta el fondo, fueron a escuchar a los movimientos sociales en, a lo largo y a lo ancho del Brasil y, este, y luego eh, él mismo en su discurso cuando ganó les dijo a la gente que tenían que comprometerse, que tenían que, que prácticamente que gobernar que salir a, a reclamar las cosas que necesitaban, pero que tenían que salir ellos. Entiendo también que los votos que sacó este Bolsonaro, él hizo una campaña muy despiadada uh -huh. en las zonas más populares, metiendo miedo. Sí. Y este, eh, esa, esa letanía, como dice Galeano, que hace el poder siempre, que es una letanía constante, donde te mete miedo, donde te quiere sembrar de desesperanza, pero también, como él dice, Nada es definido, pero tampoco para el sector reaccionario no, no, no. es definido. Y acá también. Y acá también. Y la historia tiene un, una cosa tan importante que yo me acordaba de una frase de Artigas donde él decía, al fin de, de cabo y las cosas, dice son las peleas entre dos mundos. Dice, es la libertad contra el despotismo. ¿Mm? <ríe> Bien clarito. O sea, hace 209 años que estamos en el mismo problema. ¿Sí? Porque es el resumen de, del Pepe de ayer y el, el resumen de lo que él dijo, el problema... No hay problema, digamos, el pueblo brasileño tiene el derecho a pensar como quiera, ¿no es cierto? Eh, luego, eh, yo siempre digo, la pelota está del lado de los derechos. Ellos te van a jugar con falta. Es decir, no con 11 jugadores, te van a jugar con 5 líneas de 9, una cosa por el estilo. Vos sos el que tenés que jugar. Cuando tenés la oportunidad, sabés las políticas públicas que tenés que aplicar, y la verdad que el pragmatismo no, no, no, no tiene mucho lugar cuando vos enfrente tenés a alguien que te dice, hagas lo que hagas, yo voy a romper todo lo que vos hiciste y voy a desarmarlo y a poner de vuelta como dijo Evo Morales sobre su querida Bolivia, el Estado colonial, claro. que no es ni otra cosa en América Latina que un Estado colonial, que reprime a los pueblos originarios, que reprime a las minorías, que te reprime a cualquiera que diga, me voy a encargar, no sé, del tema de los alquileres, ah, ese va con los inquilinos, vamos a limpiarnos. En la época de la dictadura pasó, ¿Sí? por ejemplo. Siempre lo mismo. Por eso la historia tiene un papel fundamental. No para que te tomes en lo particular mi sugerencia, yo no me lo tomo así. Yo la patria me la tomo con alegría, me la tomo con alegría, porque vivo feliz porque es una suerte de creer en las cosas que creo. Y entonces lo único que quiero ver es amargura de aquellos que tienen que perder privilegios. Claro. Yo no me voy a sentir amargado, yo les quiero ver la carita. A los sí. otros, soy y así. Por, y, soy muy competitivo, ¿qué le va a hacer? Y, bueno, eh, y por eso mismo, ¿no? mm. eh, Cuando veníamos, bueno, cuando hablábamos de, de, de hoy, mm. hoy estamos grabando el programa este lunes 7 de noviembre, y bueno, y en breve, en, en 10 días, se va a cumplir un aniversario, el 50, redondo, y Mira. siempre viene bien cuando sí. los números son redondos, favorece la, la memoria. La memoria. <risa> Eh, el 50 aniversario, los 50 años de lo que significó el retorno de Perón a la Argentina, ese famoso 17 de noviembre de 1972, y que es una fecha que quedó institucionalizada dentro de la liturgia política argentina, con un nombre muy lindo, que es el Día de la Militancia. ¿no? O sea, como plantear que fue la militancia, fuimos los hombres y mujeres que activan, participan, políticamente en la vida de su comunidad, los que lograron que tras un 18 años de cruel e injusto exilio, la figura política de ese momento más importante de Argentina y una de las más importantes de la región, pudiera volver a la Argentina. Entonces se nos ocurrió pensar brevemente eh, qué fue ese proceso es, eh, de la militancia que posibilitó justamente el fin de la dictadura y por otro lado la vuelta a, al país de la figura política más importante. ¿no? Lamentablemente nuestra, nuestra historia, nuestra historia no en términos excluyentemente argentinos, sino inclusivamente latinoamericanos, sí, sí, sabe de muchos destierros, sabe de muchos este, hombres y mujeres conocidos y anónimos, han tenido que encarar el, el, el terrible la terrible muer, muerte íntima de, de huir de, de su tierra natal vos sos familiarmente sí, sí, hijo conocía, de esa historia sí. recién nombraste artigas bueno artigas san martín, san vos martín. Vos decís, me, eh, eh, moreno muerto eh, san martín exiliado artigas exiliado es, decir, es como que los tipos te dicen che quién se dedica a lo popular eh, traenme los nombres, ¿quién se dedica a lo popular en Argentina? Tal, ese, haceme el pelota. ¿Y quién se dedica a lo popular en Uruguay? Aquellos, se lo volan. ¿Y en Chile? Aquellos, se lo pelotan. A ver, ¿quién se dedica a esa temática? Y acompañamos. Acá está Federico. ¿Cómo anda, Fede? ¿Cómo andás? Todo bien, bien. Todo bien. Este, así que, bueno, se nos ocurrió plantear eso. A ver, este es un tema del cual ya hemos hablado periféricamente, todo el mundo lo sabe. Nunca está mal recordarlo, porque como dice la casi centenaria filósofa televisiva el público se renueva, claro ¿cierto? Pero no estamos expoliando nada si contamos que en septiembre de 1955 un golpe de Estado, no una revolución, como se dice a veces en, muy livianamente, un golpe de Estado en la cual participó, obviamente, como, como fuerza de choque las fuerzas de seguridad del Estado, más una alianza política partidaria que incluyó centralmente a la UCR, al Partido Socialista, al Partido Conservador, eh, el beneplácito, por lo menos de la parte jerárquica de la, de la Iglesia Católica y la nunca, la nunca bien ponderada, eh, bien ponderada ahí, participación, aunque no gratuita, de la Embajada Británica y Norteamericana, propiciaron un sangriento golpe de Estado que derrocó al gobierno de... Juan Perón, que era su segundo gobierno, estaba promediando su segundo gobierno. Un gobierno consecuencia del voto de las grandes mayorías, ¿no? Claro. Un gobierno democrático que nos fue, sí, sí, podía gustar más o menos, pero un gobierno democrático. Como dato de color, el primer ciudadano argentino votado por las mujeres. Ah, claro, porque fue esa, esa elección. 51. O sea, el primer presidente de este país votado más. Votado por las ciudadanas, por Juan Perón. O sea, el fue primero el, absolutamente, absolutamente legítimo, democrático. Fue legítimo. Porque absolutamente. Toda la ciudadanía. Votaban todos y todas las que podían votar. Mm. Bueno, ese golpe de Estado, eh, como ya bien sabemos, desplaza al gobierno del, del entonces, el gobierno Perón, eh, como no es ninguna novedad, interviene los sindicatos, proscribe la participación política encarcela a los funcionarios, intendentes, ministros del gobierno peronista y, perdón, e eh, impone el exilio obligatorio a, al presidente de puestos, Juan Perón, que como todos sabemos primero se exila en, en Paraguay, luego de un periplo este, sudamericano y caribeño termina recalando en España, donde pasará la mayor parte de su, de su vida de exilado político, que fueron casi dos décadas, 18 años. Eh, ahora bien, ¿qué pasa en esos 18 años con, volvemos al título, la militancia? Es decir, esa parte de la población, no podemos saber cuánto era, pero si, si Perón fue reelecto con el 56% de los votos, uno calcula que era una parte importante de la claro. población, que se sentía identificada con esa ideología política y con ese liderazgo personal de Perón. La dictadura militar, eh, hay que recordar que hay un breve gobierno de un militar entre enormes comillas más institucionalista o para ser más justo menos de este Gorila, que se claro. llamaba Lonardi, fue rápidamente suplantado por un hombre de eh, militarismo duro, reaccionario, macartista, antisindical y abiertamente represor y antiperonista, que se llamó Pedro Eugenio Aramburo, que nunca está mal recordar. Tenía un monolito en cinco esquinas hasta 1970. Tenía una calle que se llamaba Pedro Eugenio Aramburu, que es la actual avenida Jaureche, Y hasta el año 2013, hasta el año 2013, Tenía una placa de bronce ¿m? en la esquina de Vergara y Jaureche, es decir, a la vista de todos y todas. Una placa de bronce que decía, esta calle, por Jaureche, se llamó, y debería llamarse siempre, Pedro Eugenio Eramburu, presidente de la República y mártir de la libertad. Miré vos mártir de la libertad Hasta El año 2013 un tipo que accede al que accede al, accede al gobierno porque él y un grupo de, de amigos no de él, bueno. este títeres de la embajada uh -huh. estadounidense de la embajada este, británica o sea títeres de fuerzas extranjeras eh, deciden tomar el, el poder por asalto y hacer todo tipo de salvajadas ese es un martillo de libertad ese es un Marte de libertad pero claro este es un ámbito militar pues estamos alrededor de una base aérea de la fuerza aérea del lugar donde salen los generales que son generales sin guerra este, y, y demás claro sí se les nombra no sé se le paga un general que, que nunca fue una guerra así ¿o qué? que bueno eh, digo ese Tenemos señor, un ámbito complicado. O sea, lo, lo comento, digo, para, no para estar eh, eh, avergonzado del lugar donde no, vive, para nada. sino para entender que la lucha política se da hasta en el territorio más pequeño. Más bien. Bueno, as asume o, o accede a la, a la presidencia, entre nomes comillas presidencia, era una dictadura, Pedro Eugenio Aramburu y rápidamente eh, hace lo que hacen los personajes de esta calaña, ¿no es cierto? Mm. Intervienen los sindicatos con un militar retirado, un Coronel que se llamaba Patrón La Planeta, hay que mandar a un interventor, a, los, a la CGT, que se llame Patrón de Apellido, ¿no? Y creo que le dijeron, mira, vos vas por el apellido y se, y bueno, se reirían todos. Se reirían ¿eh? todos. Este, eh, por supuesto que proscribe, prohíbe toda la participación política, le, declara caduca todas las autoridades políticas electas, pone intervención militar en, en todas las eh, provincias, municipios, etc. Y firma el famoso decreto de su autoría que disuelve el Partido Peronista, o sea, lo, lo, lo disuelve, lo, lo desintegra, disuelve algo que en aquel momento existía, que era el Partido Peronista Femenino, eh, prohíbe, perdón, deroga la Constitución de 1949, sancionada también por el voto popular, este, y prohíbe la mención del nombre de Perón la mención del nombre de Evita, la marcha peronista, cantarla, entonarla o reproducir en cualquier espacio público, privado o mediático fragmentos de la misma. De la canción Evita Capitana, este, con pena de cuatro años de prisión. Una locura, pero bueno. Eh, digo, esto uno lo cuenta porque a veces uno se lo cuenta a los jóvenes o a los niños y dicen no, no no puede ser no puede ser, en serio bueno, ha pasado un poco con los jóvenes que han visto la película Argentina 1985 claro. que muchos adolescentes han salido a preguntarle a, sí, a los verdad. mayores si eso era así sí, sí. Habría, habría que eh, después vamos a, a volveremos o hablaremos un día sobre esa película para no desviarnos pero esa película tiene un punto en común, ¿no es cierto? Hay un momento en que la película para dice, bueno, ¿cómo vamos a armar este equipo? Y le dice, no podés armarlo con nadie del Poder Judicial claro. porque estaban todos a favor de la dictadura. Bueno. Entonces, imagínate que ese Poder Judicial no, no fue así solamente en 1985. No. Así que me imagino con lo que habrán tenido que lidiar los abogados de... Sindicatos, bueno, de dirigentes, justicialistas otra cosa. y demás. Eh, ¿no? Ahí también se inicia eh, la Corte Suprema de Justicia, inicia eh, una lo que hoy llamaríamos lawfare, que en realidad es un término para edulcorar lo que es ni más ni menos una persecución de Estado, sí, porque sí, el sí, poder judicial sí. es una herramienta del Estado. Exactamente. Donde se le abren a Perón, a Juan Perón, 1.200 causas. 1.200 causas que iban claro, desde imagino. enriquecimiento ilícito, incumplimiento de los deberes de funcionario público hasta causas de, de, de abuso sexual contra menores de edad. Una barbaridad. Lo cierto es que Pedro Eugenio Aramburu Aramburo entonces, este, instala desde su presidencia el sueño, vamos a decir así, el mito de la refundación de la Argentina en base al preperonismo. Y es muy interesante eh, traer esto, porque cuando asume, entre enormes comillas, la presidencia, Aramburu da un discurso eh, donde él plantea eh, la línea histórica 1810-1852-1955 y ese discurso lo llama mayo tres veces luz ¿qué está diciendo? nosotros somos la continuidad de las fuerzas de Urquiza que derrotaron a Rosas y estas son las fuerzas de continuidad de los patriotas de mayo que hicieron la revolución contra el virrey es decir, crean una versión de la historia autolegitimadora y absolutamente forzada. Y con una mezcla de Donde cosas... ellos eran los herederos, vamos a decir así, de Saavedra y por qué no de San Martín, ya que estamos, pongamos claro. también a San Martín. Eh, y ahí este, se, se crea ese mito, especialmente desde, la, desde el discurso oficial encarnado en, en Aramburu, de la idea de, de refundar la nación en base a una etapa pre-peronista donde la familia, el, el, la propiedad, el trabajo, la iglesia y el ejército eran como los grandes rectores de la vida nacional. Y para asegurarse de eso, para asegurarse de es, de eso eh, Aramburu crea, y está bien el vínculo que podemos hacer con, con la película de 1985, una suerte de CONADEP del gorilismo, que se llamó Comisión Nacional de Investigadores, cuya presidencia la tenía Miguel Zavala Ortiz, canciller de la UCR, eh, Alicia Moro de Justo, eh, militante del Partido Socialista, y Carlos Amadeo, el padre del diputado del PRO. Carlos Amadeo era diputado por el Partido Conservador Popular y crearon la Comisión Nacional de Investigaciones que recibían estas 1200 denuncias contra Perón, crearon este, una suerte de archivo, vamos a decir así, eh, medio flojo de papeles pero archivo afín de los casos de, de corrupción, de estulticia administrativa, del peronismo, escribieron un libro que lo editó eh, la editorial Peuser, una editorial argentina, que se llamó El libro negro de la segunda tiranía, pero con un problema. Había que hacer un libro describiendo todos los latrocinios y todas las barbaridades que había hecho Perón durante, durante su gobierno, pero no se lo podía nombrar. Claro, entonces ¿a quién acusaban? Entonces, ¿cómo se lo nombra Perón? Entonces, ahí se inaugura la, la metáfora. Sí. El libro tiene más de 600 páginas. 600 Cómo nombrar páginas. a Perón un montón de veces para echarle la culpa de todo sin poder nombrarlo. Claro. Entonces a Perón se lo llamaba el tirano prófugo. Ahí viene el término. ¿Y cómo nombrar a Eva? Que tampoco se la podía nombrar. Entonces se le decía la señora entre comillas. ¿Y con quién los comparan? A Perón con Rosas y a Eva con Encarnación Escurra. O sea, es hasta el antiperonismo el que crea ese vínculo ficcional, absolutamente tirado de los pelos sí, sí, no. forzado con el rosismo del siglo XIX que le sirve también para vincular al peronismo con la barbarie con la mazorca y al mismo tiempo para comparar a Aramburu con Urquiza el organizador de la patria moderna ¿no? lo cierto es que eh, la, eh, la dictadura, eh, que cuenta con eh, un eh, enorme apoyo, especialmente del Partido Radical y del Partido Socialista Independiente, pero también de fuerzas menores, también de fuerzas sociales. ¿Y ¿Cómo se explica la participación del, del Partido Socialista? Mira, algún día podríamos hablar del tema porque es un tema interesante para Es interesante charlarlo. para ver cómo derivaron eh, ahí. Lo, lo, lo simplifico de la manera más sencilla que se pueda. Sí. El Partido Socialista se quiebra en los, años 30, en los años 30 entre dos bloques. Una rama que se llamó Partido Socialista y otra rama que se llamó Partido Socialista Independiente que fueron los sectores del Partido Socialista Independiente que se aliaron con los golpistas eh, del 30 y este, formaron parte de la concordancia. O sea, se aliaron con el alvearismo, con la parte conservadora de sí. la UCR y participaron de los gobiernos de la década infame, de la década del 30. Y otro sector que era el Partido Socialista, especialmente fuerte en la provincia de Santa Fe, se mantienen más firmes su alianza con el partido demócrata progresista y con la rama irigoyenista de la UCR y tienen una posición mucho más crítica y mucho más este, institucionalista, republicana y liberal y claramente eran opositores a las fuerzas conservadoras ese partido que era el que venía de la rama de su fundador originario, Juan B. Justo hasta bien entrado los años 30 y 40 se auto seguían Percibiendo, diríamos ahora, o se autodefinían, se seguían autodefiniendo sí. como marxistas. El otro sector, el sector del socialismo independiente. Ni loco, decía. Claro, tenían un <risas> vínculo, eh, se, se percibían a sí mismos más como socialdemócratas y liberales. A la vez, durante el gobierno de Perón, hay un tercer quiebre en el Partido Socialista, que también algún día podríamos hablar, que es bastante menos conocido. En el año 1953, una rama del Partido Socialista tradicional, vamos a decir así, eh, crea una escisión en el partido a través de dos diputados, hermanos entre ellos, Ariel y Enrique Dickman eran bastante conocidos en Capital, ambos fueron diputados, después del 55 terminaron en Cana, obviamente, claro, y fundan, crearon lo que se llamó el PSRN, Partido Socialista de la Revolución Nacional. Ellos eran socialistas, se definían a sí mismos marxistas en lo teórico, socialistas en lo político eh, y planteaban que el peronismo, lejos de ser un fascismo, era en realidad un movimiento nacional popular al estilo del APRA peruano, al estilo del primer vallismo uruguayo, uruguayo al estilo del cardenismo en, en, en, en México y que planteaban que el, el peronismo era una etapa en, la, en el desarrollo político argentino que construiría una, un fuerte desarrollo de la industria, fortalecería la clase trabajadora y que creaba las bases para un mejor reparto de la riqueza socialmente producida y que a la larga favorecía indefectiblemente la construcción de un Estado fuerte que inevitablemente llevaba a una economía de tipo planificada cercana al socialismo. Eh, ese, ese fugaz partido político, el PCRN, que duró del 53 al 55, Nada y, y, y los dos hermanos Dickman, pobre terminaron en Cana y luego exilados en México, ambos, eh, era el sector del socialismo que luego va a terminar confluyendo en lo que se llamó la izquierda nacional eh, en los años 60, donde estaban personajes mucho más conocidos como Norberto Galazo, Rodolfo Puigros, este filósofo que murió hace muy poco, Ernesto Laclau, bueno, que vienen de ahí, que eran hombres de izquierda, marxistas, pero al mismo tiempo muy... Eh, muy eh, alineados con la idea de construir una forma nacional o un socialismo nacional y latinoamericanista es mm. muy interesante algún día podemos, podemos hacer un breve lo que pasa que pájaro de, está, está de bueno igual nacionales. porque digamos que, que Perón ha sido el, el personaje político que aparece el más importante del, del siglo pasado Sin duda. es decir este, y sigue teniendo influencia hasta el día de hoy. Y aparte influyó en todas esas ramas sí, sí. políticas, porque yo diría que más que la militancia, es decir qué pasaba con el pueblo, bueno, con la muchachada. A eso van, a eso. ¿viste? ¿Qué ocurre entonces con, una vez que el peronismo es derrocado, su herramienta política, el, el partido es disuelto, los sindicatos son intervenidos, las figuras políticas son este, encarceladas o tienen que pasar a la clandestinidad o exilarse? que hace esa enorme cantidad, que no vamos a saber cuántos eran, si eran la mitad, si eran más, si eran un poquito menos, un montón de gente, mucha gente, y la mayoría de extracción trabajadora, mm. que, que comienzan a quedar huérfanos de eh, correlato político, de expresión política. Y ahí viene el tema. Por un lado, dentro de lo único que había quedado en pie, que eran o medianamente en pie, en los sindicatos, que en ese momento era la, CTA, la CGT, comienza a ver como tres posiciones distintas. Una posición eh, que expresaban dirigentes peronistas, por ahí el caso más conocido de todos es de, del metalúrgico Augusto Timoteo Bandor, y lo que comienzan a plantear es esto, a ver, la realidad objetiva es que hoy Perón está exilado, el peronismo está proscrito. Y hoy gobierna una dictadura militar. Esa es la realidad objetiva. Y vienen detrás de nosotros. Y vienen por nosotros. Vienen pero por no nosotros. solo por nosotros como dirigentes, sino por las conquistas sociales Exacto. de los trabajadores. Por lo tanto, nosotros como sindicatos tenemos que mantener autonomía frente a la dictadura, autonomía frente a las decisiones políticas de un líder muy importante, pero que está exilado. Claro, que no está acá. Que no está acá. Y nuestra función objetiva y primordial y excluyente tienen que ser garantizar el mantenimiento de, los de derechos. todos los derechos y conquistas alcanzadas. Bueno. Y eso lo hacemos con organización, con fortaleza de la estructura sindical y al mismo tiempo con el pragmatismo de la negociación política con quien en este momento está gobernando, que no es Perón, es la dictadura. Esa posición, que la verdad uno la escucha hoy, muchos años después, y suena objetiva, mente lógica. Claro, era porque, la además, porque además no era que eh, Bandor ponele, bueno, pon que yo no por decir Bandor u otro dirigente sindical que, que sostuviera esa posición, es decir, tenía tanta tanto poder como la dictadura. No, no, no. no. Estaba en una situación de tensión, de de sí. es decir, todo tipo te miraban, te iban a buscar a tu casa y te boleteaban. Sí, sí, sí. Entonces, eh, incluso me parece hasta iluso pensar que ellos podían, Hacer eh, por más que fueran pragmáticos y por más que fueran trancosas, ante el, un poder omnímodo que decide sobre vida y muerte, ellos pudieran de alguna forma sostener derechos? Bueno, ¿no? Otro sector del movimiento. Está hecho esa pregunta, claro, profe. Por eso digo, otro sector del movimiento obrero, que no. también era mayoritariamente peronista, lo que planteaba era: eh, no, a ver, nosotros estamos en un momento ahora de debilidad, totalmente de acuerdo, nosotros estamos en un momento de eh, casi de clandestinización, de persecución política, pero nunca. Un gobierno que derrocó a Perón, que encarceló a nuestros dirigentes, que bombardeó a la plaza, va a querer garantizar nuestros derechos. Por claro. lo tanto, la única alternativa que nosotros tenemos es enfrentarlo, es enfrentarlo para asegurar la única carta que tenemos de, de la garantía de nuestro derecho, que es el peronismo. Claro. Y si podemos, Perón en carne y hueso. Es decir, no tenemos otra alternativa que la lucha porque no se puede confiar en una derecha que ha hecho lo que hizo y que está haciendo lo que está haciendo. Que también suena lógica. Claro, Esa posición. Porque, claro porque hay un momento donde vos decís, pero te tenés que defender, bueno. te van a venir a buscar. Y había otro sector, que era por ahí el tercero, el más minoritario, pero que era bastante importante, donde, había, donde estaban los cuadros medios, sobre todo los, los delegados fabriles, las comisiones internas, mm -hmm. que en su mayoría eran peronistas y las comisiones internas, los militantes y los cuadros dirigentes sindicales alineadas con el Partido Comunista, que venían ya de una experiencia de lucha del año 1954, último año de gobierno de Perón, como dato, cuento, que 1954, gobierno de Perón, y 1974, gobierno de Perón, fueron los dos años de todo el siglo XX que hubo más huelgas. O sea, Mira. ese mito instalado de que la clase obrera organizada y que los dirigentes sindicales durante el gobierno de Perón son leales, soldadito si de plomo, o sea, ganado político, era relativo. Mm. En el año 54 hubo una crisis económica bastante fuerte en la Argentina, hubo congelamiento de salarios y hubo, hubo eh, un espiral inflacionario bastante importante, hubo racionamiento de cigarrillos pan harina carne y hubo una política de en términos hoy lo llamaríamos de ajuste de la economía eh, donde Perón especialmente. especialmente le confió a las conducciones de la CGT planchar las demandas de los trabajadores con salar con paritarias a la baja vamos a decirlo así que Porque se la aguante un cacho que se la aguante en un cacho es más mm -hmm. El Consejo Ejecutivo de la CGT acordó donar una hora de trabajo a la semana a las, este, a las empresas privadas. A ver si se entiende esto. ¿Eh? En el año 1954, ¿Eh? todos los trabajadores bajo convenio trabajábamos a la semana. Una hora más. Uno dice, bueno, una hora a la semana no nada. Es trabajo no remunerado. Una hora a la semana en nuestra empresa, que tenía un patrón privado, no era del Estado la empresa. ¿Y Para esa... que ganara el tipo. Bueno. Eso, que vuelvo a decir, el Consejo Ejecutivo de la CGT lo aprobó por unanimidad. Está bien, pero está el... en una época de dictadura. Eglise. No, no, no, en el año ah, 54, el 54. Y eso generó una serie de huelgas complicado. en las industrias textiles, en las industrias del vidrio, en las industrias del calzado, de la madera, y especialmente en la industria metalúrgica en la industria metalúrgica donde hubo huelgas contra el gobierno de Perón donde es muy interesante de hecho hay un historiador joven porque tiene 52 53 años vive por aquí en el barrio vive al lado en realidad en Palomar lo podemos contactar un día para hacer una entrevista porque hizo su tesis doctoral sobre ese sobre ese hecho ah. Fabián Fernández, un profesor de Historia de la UBA, titular de la Historia del Movimiento Obrero en la UBA desde bueno, hace años. Bueno, quizá te lo encargo Listo. entonces. Que él, esa es su tesis de Vamos a la casa doctora. a decirle que no hay, no hay problema. ningún problema. Y él lo que plantea es que es muy interesante para estudiar esa, esa huelga, porque esa huelga, esa, ese ciclo de huelgas del año 54, los obreros rechazan el ajuste económico, piden paritarios a la alta, rechazan donar una hora de trabajo... Denuncian a las conducciones sindicales de la CGT, se enfrentan con la burocracia sindical y siguen defendiendo Perón. Es decir, la lealtad con Perón no estaba puesta en duda. Es decir, que es muy interesante. Le estaban planteando al gobierno, digo, es para, tra para, con... tra para es tra una... trasladarlo a cualquier momento histórico. Es una relación bueno, entre padres e hijos, bueno. ¿no? A ver, eh, General, usted es nuestro presidente, usted es nuestro líder, pero esto no, esto no, esto no. Esto no me, me, y la culpa es, no, la, es difícil. no la tiene usted por intentarlo, la tienen mis representados por aceptarlo. Es tirado de los pelos eso. ¿eh? Pero marca también un caldo de cultivo de un nivel de conflictividad y de una profundización en la conciencia política de un sector de la clase obrera que es la que se expresa en este tercer rama del movimiento obrero que habíamos dicho donde estaban los cuadros medios y bajos de, la, de los delegados fabriles peronistas y los comunistas que lo que planteaban es, ven, ¿por qué llegamos a esta situación? Llegamos a esta situación porque el gobierno de Perón, que hizo un montón de cosas buenas para los trabajadores, no afectó con la suficiente profundidad los intereses de la clase dominante. No se avanzó sobre la reforma agraria, no se estatizaron entre todas las empresas grandes de la Argentina. Es decir, como fue un gobierno de reformas, de reformas profundas, así Pero que de reformas hay antecedentes Claro, <risa> creamos las condiciones para que el enemigo claro. hoy nos ponga en esta situación es decir, que ahí la clase obrera la militancia la resistencia de base tiene como tres caminos el camino de decir, bueno, la situación es esta hay que aceptarla un entendible posibilismo pragmático un sector que dice no, no, no, acá hay que luchar porque en realidad lo único que nos garantiza a nosotros la vida que teníamos es el gobierno que teníamos y otro sector que dice, sí, hay que luchar, pero el gobierno que teníamos no alcanzó. Por eso llegamos hasta acá. Hay que construir un, o el mismo gobierno u otro gobierno con medidas más de fondo. Claro, con, un, un gobierno superador. Superador. O una estrategia política Exacto. superadora. Qué hay interesante. Muy, muy interesante. La verdad que es muy interesante porque estoy viendo el presente. Bueno. Estoy viendo el día que uno vive, pero no lo digo con ironía porque eh, volvemos, vuelvo con lo mismo. La importancia de la, de, la, de la historia para que no te pienses que lo que vivís hoy es una madeja que no sabes de dónde vino. No, no, se sabe muy bien de dónde vino. En uno de los lugares donde hay cantos parecidos es en este lugar, claro. este bloque de nuestra historia, de la vida, de la historia de la República y de la sociedad más allá de la militancia de la sociedad, donde te aparecen tres posiciones eh, por una situación de puja claro. con el poder y también se vuelve a repetir el hecho de que eh, no se va con el acelerador a fondo bueno. sobre eh, situaciones que dejen eh, sin tanto poder aquellos sectores privilegiados de la claro, sociedad. Al mismo tiempo. Dentro de otro sector menos estudiado Por la época Que es el estudiantado universitario Ese tema. Comienza Te a, a preguntarse un hecho ¿Por qué? Porque una de las tantas cosas buenas Que hizo sobre todo el primer gobierno de Perón El primer gobierno de Perón Fue Lograr la tan declamatizada Por toda nuestra derecha Político, mediática Y comunicacional Gratuidad universitaria Antes del gobierno de Perón la universidad no es pública, no era gratuita. Claro. Es Perón el que la hace pública y gratuita. Es Perón. el que la hace. Es él mismo. Entonces, no. eso contradice sí. también, y está bueno poner un pequeño chiquitito acá, contradice a todos aquellos que acusan al peronismo sobre que eh, no le interesa ni la libertad ni las institucionalidades. Disculpame, eh, es Perón el que crea la posibilidad de que todas las personas vayan a una universidad gratis y pública a estudiar ¿sí? y crea otra cosa okay. que algún día podríamos hablar porque merece un estudio aparte que se crea eh, la Universidad Obrera que es el antecedente no de que en los años 50 era Frondizi con la UTN brevemente, la Universidad Obrera fue una idea que no, eh, no fue una idea de Perón era una idea del Partido Comunista Argentino y del Partido Socialista Argentino eh, y que de hecho se había hecho como antecedente ya en, este, en México durante el gobierno de Cárdenas y había algunas experiencias eh, parecidas en Inglaterra y en Francia donde tanto los partidos socialistas como los comunistas eh, eran parte de la alianza gobernante, sobre todo en Francia. ¿Qué era la universidad, la universidad obrera? Una parte importante de los obreros eran obreros criollos o primera generación de criollos o europeos, eh, migrantes, ¿verdad?, que tenían una, instru una instrucción escolar en el mejor de los casos, primaria claro. en el mejor de los casos ahora, tenían un conocimiento técnico ¿verdad? la Universidad Obrea fue un proyecto que funcionó en estos países en los años 30 y que luego el, per el peronismo lo, lo, lo catapulta que es decir, bueno, a ver, las grandes empresas de la Argentina públicas o privadas ¿cuántos matriceros de pongo un ejemplo, ¿no? Sí. ¿cuántos matriceros de calidad tienen? y bueno 180 acá, 200 acá, bueno. ¿Cuántos terminaron el primario? No, bueno, la mayoría no terminó el primario. Bueno, no importa. A ver, vamos a hacer un proceso de selección de cuáles son los mejores matriceros que tenemos en la Argentina. Bueno, son estos. Y se hacía un proceso de selección como un examen de conocimiento técnico. Bueno, a ver, este matricero, está bien, tiene 40 años, hizo hasta cuarto grado, lee, escribe, pero... Tiene un conocimiento técnico no sistematizado, no escolarizado. Este tipo no puede ser ingeniero en la universidad normal porque le falta la primaria o la secundaria. Claro. ¿Lo vamos a mandar a la primaria o a la secundaria a un tipo de 40 años que trabaja, mantiene una familia, trabaja 8 horas 6 veces por semana? No. ¿Por qué? Porque Argentina no necesita ingenieros metalúrgicos en 20 años. Ahora. Necesita en y este, hombre, tiene este que hombre pasa directamente a la Universidad Obrera. Y va a entender todo. Y va a entender todo. Porque no se va a recibir de ingeniero. Porque no va a tener el título de ingeniero. Él ya conoce el manejo metalúrgico, domina el manejo metalúrgico y va a entender todas aquellas cosas superadoras en su enseñanza. Pero va, pero va a poder ser, por ejemplo, un director de obra, va a poder ser un asesor de un ingeniero diplomado, claro. va a poder ser director de una empresa nacional. Claro. Es decir se va a capacitar en una escuela universitaria de otro formato. Bueno, es decir, que el peronismo, de la manera institucional de la eh, universidad tradicional, o de la manera meta institucional de la universidad obreva, obrera, había eh, incluido en el ambiente de la educación superior a una primera generación de estudiantes universitarios, criollos, nativos o hijos de inmigrantes que es tal vez la metáfora máxima del ascenso social en la Argentina. El hijo de un obrero o un mismo obrero que accede a la universidad. Esa juventud esos muchachos de 25 años o más chicos, o de esa edad, comienzan, o, o sea que son hijos o son el resultado de un Estado que te incluye, ahora viven en carne propia lo que es el Estado cuando está a mano del enemigo de clase. Es el Estado que interviene en la universidad, es el Estado que reimplanta el arancel, es el Estado que echa profesores. Y que le cierra la puerta en la cara. <risa> Entonces comienza a ver dentro del de estudiantado que tradicionalmente, universitario, que tradicionalmente, sobre todo en las carreras históricas tradicionales, abogacía, este, docencia, economía, estaban reservados para los sectores antiperonistas, conservadores, socialistas o radicales, comienza a haber un sector de estudiantes universitarios que comienzan a decir, bueno, pero esto que está pasando ahora está mal, y esto que está mal hay que enfrentarlo, y hay que enfrentarlo, ¿y por qué los representantes de las universidades dicen que está bien? Y bueno, porque son radicales, ah, o son socialistas, son conservadores, ¿y por qué? Ah, porque son el hijo del, del, del terrateniente o el hijo del juez, ¿Y por qué echaron a este profesor? Porque era peronista, lo echaron. Ah, comienza a haber un clima de ebullición en las universidades, especialmente la de Buenos Aires y La Plata. En la Universidad Obrera no, porque ¿qué hace la dictadura? La Sierra. ¿no? Y la cierra. O sea, ¿A una Universidad Obrera? Bueno, dice el general. Bien interesante, El el bulldozer. Así que, pero digo, comienza a haber un estado de convulsión dentro de los estudiantes que comienzan también a enfrentar desde su lugar, que eran los folletines, las charlas. Las cátedras paralelas, la situación este la situación este, de la dictadura. Y comienza también a, a darse un, un, un posicionamiento de enfrentamiento a la dictadura en otro sector poco estudiado, o poco conocido, mejor dicho, que es en la Iglesia Católica. Uno, cuando habla de la Iglesia, dice: si hay, si hay gente que no se escucha, que. Que pertenece a la grey católica lo sabrá mejor que nosotros. Habla de una institución de 2.000 años de antigüedad que incluye a millones de personas en el mundo. Donde, como en toda institución humana, tenés adentro las contradicciones humanas. Hay sí, de listo, todo. Mira, hay de todo. En la viña del Señor. Eh, bueno, este, de hecho, hasta si uno compara, ejemplo, si bien está mal la comparación, pero. El posicionamiento general de la alta clerecía argentina durante las dictaduras no fue el posicionamiento que tuvo la dictadura, la iglesia chilena, que fue abiertamente opositora al pinochetismo, o la dictadura brasileña, o la iglesia brasileña, que fue abiertamente opositora a la dictadura. Todos tienen su historia. Todos tienen su historia. En cambio, en Argentina, la alta clerecía suele estar emparentada, suele o solía estar emparentada con los sectores más tradicionales, más conservadores y hasta a veces más reaccionarios de, las, de los grupos de mente argentina, pero en la base, los curas párrocos, los curas de, de, de barrios, la grey, lo, los, los fieles, sí. había una gran presencia de sectores populares. Y comienza a darse ahí, ya desde mediados de los 50, pero especialmente de finales de los 50, todo un movimiento pequeño al comienzo pero existente de eh, lo que va a ser el semillero de, la, de los curas de la opción por los pobres los movimientos barriales que luego van a eh, católicos los círculos de obreros católicos que venían de los años 50 y 60 que originalmente crea la iglesia para enfrentar al comunismo pero mete obreros adentro de la iglesia obreros que eran peronistas y los tipos le dicen... Que comienzan a decir, a ver, ¿por qué el obispo está a favor de la libertadora? Y el cura del barrio no estaba a favor de la libertadora, era, estaba a favor del vecino, quizás, que también era peronista. Quizás haya tenido en, en, en, en los cimientos de, de esa historia algo que ver eh, la guerra civil española. Claro, sin duda. ¿Entendés? Sí, sí. Porque mucha, vino, vino mucha gente de, de España huyendo del de, de, de fascista de sí. Franco este, en, de una, y huyendo del fascista de Franco y de una sociedad muy eh, católica sí. y muy, eh, se podría decir al estilo francés lefebriana, sí. ¿no es cierto? muy de catolicismo de derecha sí. muy catolicismo muy excluyente y demás y con eh, mucha bronca sobre esa situación no sobre los valores en los que podían creer, no, no. pero sí teniendo experiencia de ver curas sí. y obispos españoles sí. este, apoyando un, un, un desastre humanitario. Sí. Entonces, cuando venía para acá, eso queda como un, no, como y una huella. no lo querrían vivir de vuelta. Eso. Y no lo querrían vivir de vuelta. Entonces, seguro que en el poder, acá había un, un espejo de lo que pasaría claro, en España, sí. en la en la parte alta, sí. pero en la parte baja, donde vos decís, donde está el barrio, claro. donde están las calles de, de, de, de, de barro, donde no están los servicios, donde no hay luz donde hay amenazas permanentes donde hay falta de trabajo donde hay hambre y donde se le sumaba la persecución y muerte claro. por pensar sí. en forma en formato peronista, en formato peronista sí. eh, creo que eso generaba una crisis claro. Muy bien, una crisis de identidad como si esto fuera poco hay un sector que tampoco estudiamos mucho que es el ejército porque uno también, al igual que la iglesia el ejército es una institución claro, donde hay de todo. también hay de todo ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? El golpe de Perón, contra Perón se da en el año 1955. ¿No es cierto? Sí. Un año después, junio de 1956, un sector del ejército, acaudillado por un general, no un cabo cocinero, un general, Juan José Valle, intenta derrocar a la dictadura militar con ¿Ya? acompañamiento de civiles, este... exigiendo, pero hace una proclama él no, y todo. A ver, hay enfrentamientos, hay ah, intentos de acompañamiento ah, de, de campo de mayo y de, otro, y de otros, este, no sabía. Eh, Fuertes en el interior. Lo había escuchado, sí, pero sí. no lo tenía tan presente. Do y, que y, no... co y con una proclama donde exigen en la inmediata fin de la persecución, que se deje de intervenir a los sindicatos, un aumento de salario y Epa. que se llamen a elecciones ya. Sin proscripción de, de nadie, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo duró ese militar? Bueno, el ejército argentino, que alinea, el sector del ejército argentino, que lamentablemente era el mayoritario, alineado con la dictadura, sofoca la rebelión, detiene a Valle, detiene a los generales que lo acompañan. Ah, general, Otros oficiales también lo acompañaban. Sí, sí, sí. Hubo, a ver. Y detiene a civiles. Entonces eso marcó al ejército hasta el día de hoy. ¿eh? Y, mantiene a, y detiene a civiles, civiles, obreros, que estaban, es, espera, que estaban avisados de la, del intento de sublevación de Valle y que estaban eh, esperando el momento para sumarse a la rebelión. El más famoso, digo, es casi ineludible, o ver la película que está en YouTube, Subida, o leer el libro Operación Masacre, que cuenta? Cuenta esa historia. Cuando son detenidos los civiles y los militares y por decreto presidencial del mártir de la libertad de, Uramb de, Ar de Aramburu, Aramburu, son fusilados se queda la orden. 12 personas y arrojados sus cuerpos no muy lejos de acá, en el los José basureros de José León Suárez. Uno sobrevive, puede ser, ¿no es cierto? Uno sobrevive, que es el, el que Jorge Torresler que es el que eh, cuenta la historia que luego Walsh eh, convierte en película. ¿no? Eh, es decir, había un sector del ejército que, que era abiertamente nacionalista, abiertamente acompañaba a Perón y estaba absolutamente enfrentado a la, a la, a la visión gorila, reaccionaria este, y antiobrera del grueso de la oficialidad argentina. y Como si esto fuera poco. Y para complejizar algo más de la la situación global estaba Perón, estaba exilado, estaba muerto, ni mucho menos mudo, ni mucho menos apolitizado, porque los líderes políticos... Está bueno eso, y, ni mudo ni apolitizado. Por lo tanto, Perón, desde el exilio, con cartas, y aunque parezca mentira, con discos, Perón grababa discos, no es que cantaba. Pero está era, bien, pero era está una buena. forma muy astuta... De, de eh, Burlar la era un adelantado en comunicación. Grababa los discos, que no es, entraban muy... a la Argentina claro. de contrabando. No, es un disco de tango. Sí. Este es yesterday. Y era en general dando indicaciones de formación política para sus cuadros militares Y ahí, muy ávida, ¿a quién es... se le ha ocurrido eso? Habrá Desconozco. que averiguar. Y ahí, Esperón, desde Caracas, en Venezuela, donde nombra a su como su eh, representante en la Argentina, su única voz autorizada, esto hay que tomarlo entre comillas porque los dirigentes políticos, sobre todo de esa dimensión, Suelen tener varios eh, delfines según delfines, me refiero a varios este, sí, sí, sucesores sí, enviados, gente que dice con la cual dice para comunicarme con aquel voy con aquel. Para con comunicarme con este voy con aquel. Lo esta. cierto es que en esa famosa carta y en ese famoso disco, Perón nombra, como su único. ¿A quién? Es más, y dice, y en el caso de que a mí me pase algo, yo muera, a partir de este. Nombro este, mi sucesor, vamos a decir así y en quien deposito toda mi confianza, a John William Cook. A John William Cook, con, eh, mira, eh, John William Cook, diputado peronista, que había estado preso, se había fugado de la prisión. Eso yo no lo, no lo, no lo conocía, sí, sí. que había hecho una declaración tan sí. específica sí, sí, sí, sí. y directa, como sí, sí. decirlo prácticamente mi heredero, Hay algo así. Dos tomos voluminosos, muy bien. Eh, analizados por un periodista argentino que se llamaba Ernesto Goldar, que se consiguen. Y si no, ahora en YouTube se pueden buscar dos voluminosos temas, eh, tomos, tomos, sobre toda la correspondencia que se mandaron Cook y Perón durante los años de exilio, que fue raleando en el tiempo y fue cambiando. ¿Por qué? Porque, como decimos, Perón era un líder político, que como todo líder político, también sufre procesos de mutación. Política y, y, aparte, también. y además, y además, que uno tiene que ponerse a pensar que todo el pueblo Perón, inclusive por más que estuvieran en España, estaban bajo amenaza. Claro. La verdad es esa: estaban todo el pueblo argentino bajo amenaza, amenaza de muerte, es decir, y esa amenaza del gobierno argentino ilegal y todo lo demás tenía una cobertura internacional sí. con Inglaterra y Estados Unidos. Sí, sí. Entonces, eh, uno. Para analizarlo tiene que tener la posibilidad de, tendría que tener la posibilidad de acceder a más documentos y conocer más detalles de la intimidad de, me imagino, la infinidad de aprietes que se habrá sí. bancado él eh, allá solo con sí. dos sí. o tres personas y, eh, y, y la desesperación de no tener contacto con toda su gente, su claro. pueblo, acá que también estaba sufriendo bueno. de una manera tremenda, muy complicada y, la y situación. Y ahí está, vemos entonces que el panorama, y a esto nos vamos adentrando en, en, en, en el título de la charla para ir más o menos cerrando, vemos que el golpe de Estado del 55, como todo golpe, y lo vinculamos con el Lula, es una derrota claramente de la campo popular y una derrota especialmente de la clase obrera. Pero como toda derrota, es transitoria. Y la victoria de la derecha reaccionaria, que fue sacarse a Perón, intervenir los sindicatos, echarlo a Perón del país, prohibir su nombre, iniciarle 1200 causas legales, era una victoria transitoria. Porque al mismo tiempo se estaban larvando diferentes mecanismos de resistencia. Resistencia en los sindicatos, con tres tácticas distintas, resistencia eh, en, la, en un sector de la iglesia, en un sector del ejército, en un sector de, del estudiantado y en un sector de la propia política a través de la figura que por el momento Perón señalaría como su eh, representante en la Argentina, su delegado personal, John William Cook. Es decir, que la resistencia de los sectores populares ante un hecho de injusticia está en el ADN de la militancia de los sectores populares y fueron todos esos sectores populares con diferentes tácticas negociando como hicieron un sector de los de, lo, de, de, de los sindicatos enfrentando a la dictadura como hicieron otro sector trabajando en el barrio como hicieron los estudiantes y los sí. curas por la opción por los pobres profundizando la discusión ideológica como hacía John William Cook hablándole a los cuadros militantes en la clandestinidad decirles se terminó la idea en este momento de que el Estado va a venir a solucionar los problemas porque hoy el Estado está en mano del enemigo. hay que organizar la resistencia luchar por la vuelta del poder y tomar el poder para transformar la realidad para que no nos vuelva a pasar nunca más lo claro. que nos pasó este, es decir, comienza a haber formas mat, eh, tácticas, estrategias distintas de, de, de resistencia en una situación y no lo digo como chicana, lo digo para la vinculación con el presente, donde ninguna correlación de fuerza era favorable para los campos populares. Claro. Teníamos los partidos políticos mayoritarios proscriptos, el líder exilado, las comunicaciones sostenidas de manera artesanal y casi en la clandestinidad. Sí. Un sector de la conducción de los sindicatos negociando. El partido mayoritario que había quedado en pie, que era la UCR, entongada con la dictadura. Este, las Fuerzas Armadas como un ejército de ocupación en la Argentina. Y las condiciones de vida de los trabajadores empeorando a diario. Sin embargo, hubo militancia, hubo creatividad, hubo resistencia, entre enormes comillas, pasiva. A mí no me gusta hablar de resistencia pasiva porque toda forma de resistencia es activa. Ah, sí, pero digo, hubo formas de resistencia vamos a decir, no violenta como lo que hacían los estudiantes universitarios mimografiando volantes o pero haciendo... para el poder es todo lo mismo es todo lo mismo eh, si vos te tenés que confundir vos decís, no, yo estoy con un mimiógrafo claro. o fotocopia No, pero no tengo un arma, pero disculpame pero para el tipo que está enfrente tan que, tiene, que viene con un fusil y es un dictador fascista para el tipo, tu fotocopia es lo mismo que una 9mm totalmente ¿Entendés? Entonces tenés que entenderlo. Yo lo escuchaba y, yo, y pensaba automáticamente, y decía, claro, todos los pueblos se resisten. Entonces sí. me acordaba de la resistencia francesa, me, me acordaba de la resistencia de los partisanos mm. en Italia, eh, me acordaba de la resistencia en Holanda, de la resistencia dentro de Alemania, sí. ¿entendés? De la resistencia en Estados Unidos, de la resistencia cuando mataron a los estudiantes en México, ¿Mm? de todos los pueblos, nadie soporta que vos lo primas, nadie soporta que vos lo primas y te dura poco. En el fondo, mi opinión, vos dirás, sos un optimista. Cuando hay un golpe de Estado es un fracaso de los privilegiados. Sure. Porque tienen que, porque es como jugar un, partid un partido de fútbol y, y estás jugando peor que el otro, entonces optaste por. Incendiar uh -huh. el estadio, uh -huh. eh, agarrar a las trompadas y que el partido no siga porque vos perdés. Uh -huh. Entonces yo eh, digo como al final, escuchando una, lo, lo que escuché hoy de, de Evo Morales, hay un Estado colonial que es el que quiere siempre volver y hay un Estado de derecho. Nunca tan bien dicho un Estado uh -huh. de derecho. Uh -huh. ¿no? El Estado colonial y el Estado de derecho, es decir, van a pelear siempre. ¿No? Y cuando desaparece el Estado de Derecho, aparece esto que es aberrante y que destruye a la gente. La complicación es que vos sos un argelino y te invaden los franceses. Bueno, le tengo bronca a los franceses, porque no. son de otro país. Pero ¿qué pasa cuando tu ejército se transforma en un ejército de ocupación? Que no defiende los intereses de tu país, sino que se dedica a matar al pueblo de su país. Entonces es difícil... Porque tenés amigos que están ahí, que no son franceses, no son extranjeros. no Es muy complicado que tu líder esté perseguido, que la gente eh, no quiere que le digan tal cosa. Pero al final, como dice él, todo aquel que buenamente se resiste, lo está haciendo activamente. Totalmente. Lo está haciendo activamente y a quienes lo hicieron, los felicitamos. Sí, y por eso, para ir terminando, eso, fue eso... A ver, y esto no es quitarle mérito a los dirigentes, porque. No, no, no. Saquemos a Perón, porque estamos hablando, como vos bien decías. No, hay del dirigente tremenda. Más importante del siglo XX. Pero los que estaban aquí, mm. los que estaban aquí, con sus dificultades aquí. Claro. Digo, los dirigentes sindicales, los más conciliadores como, con el poder, como podía ser eh, Bandor, los que lo enfrentaban al poder de forma más directa, como podía ser Raimundo Garo, o, o, o, bueno o o José Alonso, o los que eran directamente revolucionarios como, no sé, Atirio López, René Salamanca, Agustín Tosco, los estudiantes, eh, estudiantes que algunos siguieron con la participación estudiantil y otros que se radicalizaron sobre todo después de la experiencia de la Revolución Cubana claro. y de los años 60, en formaciones más de base, en formaciones guerrilleras algunas, este, los curas por la opción por el tercer mundo, los movimientos villeros, este, todas esas formas de resistencia, todas esas formas de resistencia, terca, obstinada, organizada, a veces atomizada, con disputas internas, con proyectos que a veces eh, coincidían y que a veces divergían, dan por resultado ese famoso 17 de noviembre de 1972, bajo una lluvia tenaz, donde tras 18 años de injusto exilio e injusta persecución, Perón pudo volver a la Argentina, lo que marcó objetivamente una derrota de la reacción de la derecha de Argentina. Y como nosotros bien sabemos, esa derrota también fue transitoria. Pero ¿por qué acordarse hoy... Seguramente la semana que viene veremos homenajes retroactivos, políticos de todo grupo y factor, comunicadores más o menos conocidos y más o menos millonarios hablando de la militancia, algunos muchos lanzando agravios retroactivos hacia esas juventudes claro. y trabajadores que dieron la vida para construir un mundo mejor, pero ¿por qué lo traemos hoy? Justamente por lo que decíamos hace un rato, siempre para los sectores populares, siempre para la clase trabajadora, para las mujeres y los hombres de este país, la situación ha sido complicada. Ha habido fugaces momentos de viento de cola, pero en líneas generales la vida de un trabajador, la vida de una trabajadora, tiene sus complejidades. Por supuesto, si hay coyunturas políticas que favorecen los intereses de las grandes mayorías y hay gobiernos y liderazgos populares, que avanzan en el sentido de la transformación positivamente de las condiciones de vida de las grandes mayorías. Pero eso no es el azar, no, no. es un dios que tira la moneda o que juega los dados, como decía No Einstein. es para la suerte, no. no es que te levantaste con el pisquero. No es el horóscopo. Ay, no vos es el sabés chin. que en esa familia no. siempre le va todo. No, no, no es así. Es la perseverancia de los anónimos y anónimas luchadores cotidianos que dedican lo único que tienen, su vida, su tiempo, sus esfuerzos, su capacidad y su poco tiempo libre. Y lo único que quieren que es su libertad. Claro. Para la construcción de una, eh, de una sociedad que los incluya a ellos sin excluir a los otros. no Sin excluir a los otros. Es decir, este 17 de noviembre que se avecina tiene que ser no solamente un lacrimógeno y protocolar acto de reparación histórica o de memoria donde la efeméride se transforma en la autopsia de un pasado muerto, inmóvil y por lo tanto inofensivo. Tiene que ser una apuesta de futuro, tiene que ser un compromiso con el presente, porque más allá de los liderazgos, que son importantes, pero caducan. Ah, bien. Por biología... ¿O por ideología los liderazgos caducan? Por más importantes que sean esos liderazgos, y que hay que sostenerlos, defenderlos, acompañarlos y empujarlos para que vayan en el sentido que las grandes mayorías necesitamos, el único sujeto histórico, perpetuo, eterno, somos los, las y les trabajadores. Ah, sí. Y somos ellos, ellas y ellos, somos nosotros, al fin y al cabo, lo que estamos permanentemente en la historia, haciendo y deshaciendo, construyendo, ganando, perdiendo, levantándose y volviendo a dar la pelea. Así que este humilde homenaje a los militantes de ayer y a los militantes de hoy, porque en realidad no estamos dando otra pelea, estamos siempre dando la misma Estamos en otro round. Estamos de, en, otro round, estamos en otro round de la misma pelea, eh, parafraseándome a mí mismo. ¿Vieron que es eh, una, una noticia en, en, desarrollo. en desarrollo? Es una noticia en desarrollo. Ah, pasó. Es importante también, sinceramente, con respecto al pasado, ubicarse en una situación de violencia y de agresión en contra del pueblo porque es una violencia de agresión en contra de, del pueblo y todos sus dirigentes inclusive pensaran lo que pensaran. Uh -huh. Inclusive para aquellos que uno podía decir no, estaba más cerca de tal... Mentira, nadie estaba cerca siendo peronista, siendo sin dirigente sindical o político. Uh -huh. este no, no tenía su vida asegurada mientras los militares estuvieran en el gobierno porque los iban a matar uh -huh. a todos si podían. Y luego eso, cuando en esa noticia en desarrollo, cuando en el 76 hacen otro golpe de Estado, ellos hicieron un resumen, ayudado por los franceses, ¿no es cierto?, de qué cosas no tenían que hacer. Entonces dijeron, hay que destruir las militancias, como, se, como aprendieron en Argelia. Uh -huh. Hay que destruir las militancias, hay que desaparecer a las militancias, hay que perseguirlas y meterles miedo nada más que eso pero eh, el, el pueblo siempre tiene esa cosa tan hermosa que se llama esperanza la esperanza es algo más fuerte que la fe sí. ¿entendés? porque la esperanza es aquello que vos decís yo voy a hacer tal cosa y vos sabés que para encontrarte con eh, si yo me quiero encontrar con una pared pintada a tres metros mío ¿qué tengo que hacer con esa pared? tengo que ir yo y pintarla no va a aparecer pintada. ¿Entendés? Y además, para que luego no me la pinten de otro de, de otro color, ¿qué tengo que hacer? Juntarme con otros y ponerme de acuerdo de qué color voy a pintar la pared. Entonces, todo ese grupo va a estar de acuerdo y todos nos vamos a encontrar con esa pared pintada de ese color que todos, sin exclusión, queremos. Pero hay que ser bueno con el pasado y con los militantes, excepto con aquellos que por ahí se subían a algún jeep y marcaban las casas de los compañeros eso son otra cosa eso son otra cosa pero aquel aquellos dirigentes que tenían que lidiar con estos fascistas, que tenían que sentarse en una mesa, que sabían dónde vivían, que tenían hijos y, y más allá y lo que pasaba y además es militancia y es sociedad y es barrio y se acuerda uno de cordobazo y cómo la gente salía espontáneamente por todos lados eh, me encanta el tema, gracias por lo que he aprendido. No, no, no. Y bueno, un honor, a mí me encanta eh, hablar de historia. Eh, eh, siempre le recomendamos, ¿viste? no le preguntes a un profe de historia algo porque te lo va a explicar. Te ¿Vale? va a decir. Pero bueno, este, así que bueno, espero que les haya gustado y nos veremos la semana que viene. Feliz día a todos, a todas y a todos los militantes. Eh, si no nos vemos antes, a todos los militantes de todas y las no. épocas, de todos los países latinoamericanos en todas partes y tiempo y edad, ¿no? Uh -huh. y, y piense, la libertad es lo más lindo, porque en la libertad podés manifestar que tenés una necesidad. Esto no por la frase de vita, que ya es obvio, ¿no es cierto? Que tenés una necesidad, que la necesitas, que estás urgido de ello, que alguien te tiene que respaldar y que te tienen que dar una mano con respecto. Y entonces ahí so, haces un parte de agua ahí no hay tercer camino. Ahí te dan una mano o no te dan una mano. Y no hay nada más. Y no hay nada más. Nos vemos. Y como decimos, eh, nos interesa que vos razones. Nos interesa que vos pienses. Nos interesa que vos busques tu este, subjetividad eh, y que ponga los pies sobre la tierra. ¿Está? ¿Ok? Gracias. Eh. Gracias por escucharnos. Nos vemos.